Hola amigas, hoy vamos a realizar esta bolsita cara de gato y ahora os digo los materiales que necesitáis para realizarla vais a necesitar dos bandejas de 100 gramos y restos que tengáis comprad la lana principal con los restos que tengáis así si tenéis más rosita y morado pues compráis rosa o blanco como queráis un broche de imán esta lana os pide es de 4 milímetros, pide de 6 y medio, yo he utilizado un ganchillo de 4 y medio para que quede más rígido y más tupida la, la, el bolso, un, un, un trozo de un pliego de fieltro y luego yo siempre compro mucho, compraba antes, ahora ya no, eh, correita de perro, ¿no? Pero para quitarle las argollas, los enganches y me venían bien, pero esta vez me ha venido fenomenal porque como la lana es muy gorda no puedo tejer un enganche de bolsa esto se es he con dos remaches y lo he puesto remaches tipo botón estos son con un punzón especial que le da y le da un martillazo y ya está que no, pues podéis poner tornillos que también venden tornillos para para enganche de bolso y si no, lo coséis venga, vamos al lío y a ver si os gusta bienvenida Vamos a este bolso. Eh, yo voy a hacer la tejer como es la carita que yo ya lo tenía tejido y la había grabado, pero lo borrado Entonces, a lo mejor tejo con el rosa y un poco de fusia pero para que sepáis cómo es, cómo se hace la carita. Entonces, voy a hacer un anillo mágico y de ese anillo mágico vaya a tejer 8 puntos y nos vemos cuando esté tejido hacemos puntos deslizados cuando hagamos los 8 puntos cerramos el círculo mágico y en cada punto en cada punto vamos a aumentar de los 8 cada punto dos puntos en total vamos a tener 16 puntos cerréis los el cír, eh, cerramos la, el trabajo y nos subimos con una cadena y ahora vamos a, normalmente hacen un aquí nada más empezar un aumento y normalmente en el círculo mágico hacen un punto sí y otro no y el aumento no en el mío vamos a hacer dos puntos y un aumento vamos a hacer dos puntos sin aumentar Y un aumento, uy la lana, y un aumento, y nos vemos aquí. Cada dos puntos, un aumento. Cada dos puntos, un aumento. Pues subimos con una cadena, cerramos, subimos con una cadena. Y nada más empezar. En todas las vueltas a aumentar, nada más empezar. Una. Y dos. Y ahora, 1, dos y tres. Hagamos tres puntos, aumentamos. Una. 2 y 3. Aquí aumentamos. Ahora cada 3 puntos aumentamos. ¿Vale? 1, 2 y 3. El siguiente aumentamos. Así hasta llegar aquí. Y ahora oh, subimos con una cadena. Aumentamos, nada más empezar. Aumento. Una, dos, tres y cuatro. Cada cuatro vamos a aumentar. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Y aumento. Una. Y dos. Y así nos vemos aquí. Bueno, la relación que vamos a hacer es el gráfico esto que os pongo. Aunque okay, otra vez, aumentamos. Espera. Subimos con una cadena que no he subido. He cerrado. Subimos con una cadena y aumentamos. En toda la vuelta aumentamos nada más empezar. Y ahora cada cinco. 1, 2, 3, 4 e 5. Aumentiamo. 4 e 5. Chier aumento. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Y aumentamos otra vez. Esta es la relación que vamos a hacer. Vamos a parar en la octava. En la sexta, cada seis puntos aumentáis. En la séptima, cada, o sea, en la siguiente vuelta, cada siete puntos aumentamos. Y cada, en la siguiente, cada ocho aumentamos. Y aquí nos vemos. Bueno, ya estamos aquí, en la octava puerta. Cada ocho puntos veis, aumentado. Y la circunferencia, este estambre o este hilo, es de 4 milímetros. La circunferencia tiene que medir 17 centímetros. Lo digo por vosotras si tenéis otro hilo. Mide 17 centímetros. Y os he hecho un dibujo, porque esta carita la vamos a hacer... Toda de golpe, no se quita la hebra y luego se hacen la oreja aparte. No, entonces lo que yo pretendo es ensanchar la cara y dejar la chata por aquí. y Vamos a empezar por aquí, que estamos aquí. No estamos aquí. Vamos a tejer 13 puntos o 10 centímetros. Si tenéis otro hilo, 10 centímetros de aquí a aquí, tenéis 10 centímetros. Vale. 10 centímetros o 13 puntos con el hilo o el estambre de este madeja pues voy a hacer 13 medios puntos una vez que realice los 13 medios puntos nos vemos, vale? yo dejo el marcador y es 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 12 y 13, vamos a ir hasta aquí hemos hecho los 13 puntos de aquí a aquí 13 puntos o 10 centímetros vale o 10 centímetros subimos con una cadena estamos aquí y ahora vamos a ir para allá otra vez 13 puntos y ahora estamos aquí y ahora vamos a volver otra vez para acá vale ahora volver, subimos con una cadena y vamos a volver para acá y ya está, hemos hecho los 13 y ahora vamos aquí, de aquí a aquí un punto deslizado para quitar un poco el socavón que hay el escalón que hay de aquí a aquí y aquí hacemos un punto deslizado Y ahora, de aquí aquí tenéis 7 centímetros o 10 puntos. ¿Vale? Aquí hacemos medio puntos. En la siguiente vuelta vamos a pasarnos cuando vengamos para el punto de... Bueno, eso ya es más adelante. Medio punto. Hasta llegar aquí. 7 centímetros o 10 puntos. Y ya he hecho 10 puntos. 10 medios puntos de aquí a aquí y ahora vamos a hacer la relación de esto de aquí para acá para allá y luego nos directamente nos vamos a ir con la oreja entonces ahora son 13 puntos o 10 centímetros ¿vale? otra vez 13 puntos marcamos aquí y aquí es el final medios puntos para 2 3 4 5 6 7 12 y 13 estamos aquí y ahora vamos a ir para abajo. Subimos con una cadena y otra vez 13 medios puntos hasta llegar aquí: 12 y 13. Punto deslizado para quitar un poco cuando volvamos para que no haya tanto escalón en el siguiente punto. Hacemos en la segunda, la segunda aquí. Hacemos un punto deslizado aquí Perdón Y ahora subimos con la cadena Y nos vamos para arriba ¿Vale? Bueno, aquí ya estamos aquí Y ahora aquí vamos a hacer un punto deslizado Hemos hecho ya esto Y ahora de aquí a aquí vamos a hacer un punto deslizado Para quitar un poquitín el escalón Pero un poquitín porque a mí me interesa que se quede como curva o sea, en el siguiente punto Hacemos un punto deslizado y, y ahora a partir de aquí 11 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 Ponemos aquí la marca O 9 centímetros ¿Vale? Esta oreja la grabo por completo La siguiente no la grabo sin quedaros con el canto De esta oreja quizá haga pausa donde tengamos que aumentar y subir pero no la grabo entera hasta 11 ¿No hemos hecho el marcador 9 y 11 Voy a contar por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Subimos. Subimos con una cadena. Y en este, en tanto en este extremo como en este, vamos a subir. Vamos a aumentar un punto. Aquí aumentamos. 1 y 2 y vamos a terminar con 13 puntos ¿Por qué lo hago pues para tener para poder subir bastante porque con 11 puntos no podía subir hasta la altura que yo quería y antes de llegar al otro extremo aumento otra vez 1 y 2 y terminamos en esta vuelta en la segunda vuelta vamos a disminuir drásticamente no pertenecería aquí vamos a venir aquí una dos y tres ¿Qué consigo con esto de que aquí se curve la oreja aquí va a ser resto aquí vamos a disminuir siempre en este lado de golpe, y aquí entre media. Aquí siempre lo vamos a dejar entre media. Y ya terminamos la vuelta esta sin disminuir. Solo este ahí. En este extremo nunca vamos a disminuir por aquí. Siempre por el medio. En el otro, en el, la orilla. Para conseguir una curva a la oreja. estamos en la tercera vuelta quedaron con el canto de que disminuimos aquí en la segunda aumentamos por detrás subimos y en la siguiente vamos a disminuir en el medio ¿he con una cadena? no en el medio, la cuarta ¿Esto es porque he unido lana si sí, estoy teniendo lana de milagro. Este punto nos lo saltamos y nos venimos aquí. Si queréis disminuir de esta forma, lo hacéis. Yo lo voy a saltar. Este no. Y nos saltamos ese punto. Cadena. Y en la quinta vamos a disminuir otra vez de golpe. 1, 2 y 3 Aquí. Y en este extremo también vamos. A... Antes de llegar al extremo disminuimos otra vez. ¿Vale? Esta es la quinta. Quedaron con la, con el canto. Y ahora disminuimos aquí. con una cadena en la sexta disminuimos en el medio en el medio y apuntando con un lápiz y un papel lo que estamos haciendo porque la otra no la grabo aquí nos saltamos La séptima, otra vez saltamos a 1, 2 y 3, y no hacemos más nada en esta vuelta, solo esta. ¿Ves que va cogiendo curva? En la otra, pues tenéis que tener cuidado que es en el otro lado la curva. la octava en el medio en el medio eh ahora saltamos unos punto terminamos un punto en el medio de la oreja en la octava y ya sabemos los puntos que nos sigue subimos con una cadena en la novena, otra vez, una, dos y tres, drásticamente, y no hacemos más nada en la décima en el medio también. No hay subir con una cadena. en la décima en el medio aquí de golpe nos vamos aquí uno dos y tres nos falta el del final un punto del final y en la siguiente ya terminamos madre mía con la lana con el pelo de la lana y aquí así ah, ya de golpe y ya hemos terminado vale y ahora para que se quede curvita ahora vamos a hacer puntos deslizados de aquí hasta aquí de aquí hasta aquí vale y la altura de mi oreja tiene de 6 centímetros y medio y ahora vamos a hacer punto de deslizados. El primer punto de deslizado de la oreja lo vamos a hacer bien largo. Vamos a sacar un poco la hebra para que se quede como curvita. ¿Vale? Nos venimos aquí. Lo más lejos posible. Y, y así se queda como curvita. Y ya vamos haciendo puntos de deslizados sin que vayan viniendo. Pero sin apretar. Flojito. A partir de aquí hasta allí de aquí a aquí yo tengo cuatro puntos de lisa llegar hasta la otra oreja o tres centímetros cuatro puntos de lisa llegar a la otra oreja 1, 2, 3 y 4. Y ahora este no lo grabo, pero voy a hacer, aquí ya tenéis 11 puntos y hacemos lo mismo que hemos hecho aquí. ¿Vale? Ya hacéis 11 medios puntos, pero no voy a grabar entera la oreja. Ahora voy a grabar hasta aquí para que veáis, para quitar el socavón, perdón, es que la lana se ha enganchado. Vamos a quitar un poquitín el escalón de aquí. Con un punto deslizado. Aquí hace 11 Aquí hace 11. Aquí hacemos un punto deslizado. No, en el, aquí más o menos. En esta, no es la misma esquina. Perdón. Y así conseguimos que todavía hacemos el punto y ya sabéis que en esta vuelta tenemos que <coughs> aumentar la décima nos venimos aquí y nos falta el del final falta este lo hacemos y en la 11 terminamos y esta terminamos directamente y ahora vamos a hacer puntos de lizado ya sabéis que el primer punto lo alargamos para que la oreja se ponga un poco redonda tiramos de ahí y hacemos puntos de aquí o aquí aquí para que salga la curvita y ya así como vaya viniendo los puntos de deslizados sin apretar bueno, aquí es muy importante antes de llegar al final que delicemos punto por punto para no quitar la curvita esta. entonces nos venimos aquí en este agujero que se ve aquí que está en el medio de la curvita luego nos venimos a este y luego el de la esquinita Para no quitar esa curva que tenemos Porque si hacemos de deslizado drásticamente, pues se va ¿Veis? Todavía sigue ahí la curvita de la orejita Aquí ahí. Entonces nos vemos aquí O sea, nos vemos aquí con puntos deslizados y aquí estamos, y hacemos los puntos estos, este, y ahora nos saltamos uno rápidamente. Nos saltamos este y nos venimos para acá, para quitar un, un poco más el escalón. ¿Veis? Estamos aquí, estamos quitando el escalón. Ya queda un poquito de escalón en el otro lado y ya hemos terminado. Y aquí está el último, pues nos venimos aquí. Y ya hemos quitado las imperfecciones que teníamos ahí. Hemos conseguido hacer la carita entera. Y hemos ensanchado. Y ahora tenéis que hacer, yo ya lo tengo hecho, pero vosotras tenéis que tejer, porque esto lo voy a deshacer, porque no me gusta que se quede aquí. Porque veo que la oreja se queda muy separada. Entonces, vamos a tejer medio puntos de aquí hasta llegar al otro extremo. 51 centímetros, me parece que hay. Y 4 centímetros. Si queréis más profundidad del bolso, se lo ponéis. Yo, como es para un, una niña, tampoco hace falta tanta profundidad. 4 centímetros. Yo lo voy a tejer así. Así. No da a lo largo, aquí sí lo hice a lo largo, no, pero esta vez lo voy a hacer así, así sé cuándo voy a parar aquí, ¿vale? Los medios puntos lo hacéis así. Bueno, dejo el croque aquí por si queréis hacer una foto para la imagen, ya sabéis. 13 puntos, 10 puntos de Diez 10 medios puntos, 13 puntos, 10 centímetros, 11 puntos, 9 centímetros. Luego os enseño como 6 centímetros y medio tiene que medir la oreja de alta, 3 centímetros o 4 puntos de alisado y esa es la oreja. Y el diámetro es 17 centímetros. Hoy para hacer la carita yo creo que no hace falta grabar todo porque tú sabéis tejer. Entonces hacéis un círculo mágico con 8 puntos. Y luego en cada punto hacemos dos puntos. Tendremos un total de 16, ¿no? Que este es el ojo. Entonces se queda un agujero muy grande. Yo lo hice con el hilo nylon número 9. Eh, cojo y para hacer esto, mi lana que utiliza para moflete inserto aquí la aguja por encima del aro, del agujero. Inserto por ahí perdón vamos a quitar hilo del medio Me inserto por ahí hago un nudito aquí para que no se vaya pero hago un ejemplo y lo paso por aquí directamente por aquí y así tres veces una 2 y 3 1, 2 y 3 y ya está esto es lo que hice pasé luego hacéis una cadeneta Cadeneta y coséis aquí todo esto: el triángulo, la cadeneta y esto. Antes de coser el triángulo, coso esto y esto en el triángulo, y luego ya coso el triángulo. Vale, y ahora vamos a hacer triángulo. Lo tenéis claro, no? Un círculo mágico, 8 puntos y luego 16 puntos, en cada punto hacemos dos puntos y salen 16 y luego como sale el agujerito ese, insertáis y esto, que es lo que he hecho yo y ahora el triángulo es muy simple ponemos la cadeneta que yo tengo este este groso es como el hilo 18 el número de nylon este es el número 9, pues es del 18 entonces, esta es cola de ratón que se compra aquí en España pero no la cola de ratón gorda sino otra que hay más fina y hacemos puntos medios hasta llegamos más o menos aquí como tres vueltas bueno, he dado cinco vueltas porque es que hacía tiempo y no me acordaba cinco vueltas, ¿vale? y a partir de aquí empezamos a disminuir aquí y aquí algunas vueltas sí, otras no hasta que haga un, un largo de 3 de centímetros y medio vale entonces en el primer punto lo realizamos este nos lo saltamos hemos disminuido ya uno en un lado y ahora vamos a disminuir por el otro lado haciendo lo mismo nos hartamos Ahora, en el siguiente no disminuyo doy la vuelta, subo con una cadena y no disminuyo subo con una cadena y en el siguiente supongo que tendré que disminuir. Sí, ya tengo que disminuir. En el medio. A ver. Otra vuelta sin disminuir. Otra vuelta sin disminuir. que te lo he hecho con la aguja número 2 y el otro lo hice con la aguja número 3 y de, dime, No vuelta y disminuye antes ¿Ve? ahora sí en la siguiente disminuimos. aquí nos saltamos uno y en el siguiente otra vez no nos saltamos este aquí este también nos saltamos aquí uno, dos y tres, al tercero Puerta normal y corriente, terminar. Y ya creo que hay que cerrar. Sí, y ya. Nos quedan pues, uno, dos y tres. hecho el triángulo y hecho el triángulo cuando yo lo coso hago así, doblo dejo una hebra larga para coser entonces cuando lo coso tiro de él para que quede como más redondito entonces tenéis que hacer cuatro, dos de un color 1 2 3 y 4 y dos de otro color. Y ahora voy a enseñar el moflete. La boquita es lo mismo que esto, pero menos vuelta. O sea, de dos centímetros. Y en la tercera vuelta empiezo a disminuir hasta que me quede un punto. Y sale la boquita. Es como un triángulo. Y ahora el moflete. Esto. Bueno, ya hacéis una cadeneta y tiene tres centímetros y medio. Porque como no sé el grosor que tenéis vosotras. 3 centímetros y medio y hacemos puntos medios puntos la cadeneta hasta llegar aquí cuando lleguemos aquí que al final que vosotros subiríais y daréis una cadeneta no esto vamos a hacer aquí dos puntos vamos a tejer alrededor dos medios puntos a darle la vuelta y ahora aquí ya escondemos la hebra y hacemos medio punto hasta llegar aquí y aquí hacemos lo mismo que hicimos aquí dos medios puntos uno y dos y cerramos, no subí con una cadena, bueno, y cerramos y ahora vamos a subir con tres cadenas porque vamos a hacer medios puntos altos. en el mismo que hemos hecho la cadena hacemos otro punto alto Y así hasta aquí, y ya llega aquí con punto alto sin aumentar solo. Aquí aumentamos, y ahora en esta esquina aumentamos otra vez con dos puntos altos: uno y dos. Un. Hacemos el siguiente sin aumentar. Y este aumentamos 2. Alto. 2 en el mismo que hemos hecho antes y ahora punto medio punto alto hasta aquí aquí todavía no aumentamos que ya hemos llegado a la otra esquina y en el siguiente aquí aumentamos con dos puntos alto. aquí con dos puntos alto. el siguiente uno normal y ya cerramos con la tercera cadeneta que hicimos al principio subimos con una cadena, está es un punto y ahora en el siguiente punto hacemos dos puntos medios, la cadena es una, uno y dos y ahora seguimos hasta aquí, perdón subimos con una cadena y en el siguiente punto hacemos dos puntos bajos, dos puntos, dos medios puntos, uno y dos y seguimos así hasta llegar en la otra esquina que también vamos a aumentar aquí dos puntos bajos dos, pun dos medios puntos aquí dos ¿Vale? Ahora realizamos el siguiente sin aumentar. El siguiente sin aumentar. Y este aumentamos. Dos puntos. Dos medios puntos. Dos medios puntos. No, aquí un punto medio. Hasta llegar a la otra esquina que aumentaremos otra vez. Y ya cerramos y hemos acabado el moflete. En este no estoy, en este hacemos dos puntos, dos medios puntos, uno. y dos pasamos los que nos pertenecen y cerramos y aquí tenéis el moflete una vez que hagáis el removete tiene que medir 6 centímetros y medio 6 por 4 y medio 4 y medio veis 4 y medio 4 y medio por 6 6 esta sería un poco más gorda porque la lana es más gorda pero es esos centímetros una vez que hagáis eso cuando cosáis todo esto por aquí, cosáis todo esto, dejáis un trocito y metéis de esto, de esto o lana, lo que queráis, vale. Relleno, tenéis que coser todo y dejáis un trocito y aquí ya metéis y ya tenéis el moflete. Y está lo demás, es nebrar hilo con negro. Y hacer vuestras pestañitas aquí, aquí, esto, los bigotitos y esto. Este filo es cosido también. Y se acabó. Bueno, aquí ya he hecho la tira que os dije. La he hecho un poco más ancha. Porque mi sobrina me ha dicho que va a poner una Nintendo, su móvil de 7 centímetros. Y de largo lo que os comenté. 51 51 esta la voy a pillar desde aquí de la mitad de la oreja a otra mitad de la oreja voy a quitar el que ya hice porque no me gusta además este lo rellené y el otro no lo rellené este esto por dentro está relleno ahora enseño cómo como veréis esta engancha lo hice de piel no pues he pensado mejor, como yo tengo correas de estas de perrillo, que siempre las compro, son baratas y traen esto, y argollas pequeñitas, y ahora ya no, porque ya encuentro sitio donde comprar la argolla directamente. Entonces, como es de patita y eso, voy a coger y voy a poner este y es rosa, y voy a poner dos remaches, de arriba y abajo, dos remaches, y así lo puede lavar, porque si es de pie no lo puede lavar. Y no sé si ponerle, más bien voy a ponerle tornillo. ¿Por qué? Porque así puede ser tornilla, la, aunque la asa esta sale. Esta asa es como una de esas de llavero, que se mueve y sale. de llavero. Aquí enseño el relleno, que yo lo puse con fiertro y lo rellené para que quedaran la orejita tíacita y eso. Y en el, el otro no lo hice entonces para hacerlo a ¿no ver es que está aquí ahora lo voy a descoser y lo voy a rellenar de esto lo mismo que rellenamos el moflete voy a rellenar de esto voy a descoser para hacerlo es muy simple lo pilláis con imperdibles con alfileres el gatito la cara del gato y así no mueve no no se mueve y una vez que lo pilléis todo pintáis con una tiza un lápiz blanco el contorno de de la carita una vez que pintéis todo el contorno cortáis pero se corta más pequeño, ¿por qué? Porque tenéis que dejar un margen aquí para luego juntar la pieza. Si queréis hacerlo, antes tenéis que ponerle el broche y más, tanto aquí como aquí. Antes de coserlo, le ponéis el broche para saber exactamente dónde va otro que coincida con el otro. Tenéis que, o con tiza, o con labios de labio, pinta labios. Hacéis así, ponéis junto con la otra carita. Y así sabéis seguro dónde cae, ¿veis que se ha señalado? dónde cae el otro y más. Primero ponéis este y luego el otro lo repintáis y así sabéis cómo va a ir este. Para que coincida. Ya está, es cortarlo y, y coserlo a máquina o coserlo a mano. Si queréis. Yo lo voy a rellenar que me he dado cuenta que queda mejor relleno porque las orejitas y todo se quedan tiesas. Ya lo he rellenado, no es mucha cantidad la que hago, es muy poca cantidad, pero suficiente para que se quede la orejita tiernita Y además va a tener un bolso como si fuera un cojín, muy tiernito Le voy a poner remache porque la argolla de lo bueno que tiene, cada pieza mueve y lo saca Entonces le voy a poner remache en vez de tornillo Que hay tornillo De bolso ¿Ves? Pero yo lo voy a poner remache. ¿Para qué? Porque si la madre le quiere lavar el bolsito, le quita el asa y lava el bolsito. Corta un trozo y quemamos un poco el extremo para que no se deshaga. Ya sabéis si tenéis algún riñonera de esas o bandoleras que ya están estropeadas, pues puede servir de enganche. No lo hago tejido porque esta lana es muy borde y el doble y va a ser muy grande voy a ponerle los dos remaches le hago los agujeros con esto con este aparato y voy a colocar los dos remaches y así me costará menos trabajo ponerlo ahora aquí y aquí estos tipos de remaches ¿veis? hacer los agujeros con esto y luego introducir el remache ¿veis aquí? que sobresale pongo el taponcito y ahora tengo que darle un martillazo con un punzón especial con esto, uno martillazo y ya se queda y listo y ahora ya vamos a unir las piezas a ver, estos son los que digo remaches hay uno más largo y otro más chico que es tipo botón y le tenéis que poner este punzón que es ovalado y ya veis, una correrilla de un perrillo he hecho los enganches de esta bolsa y lo suyo para unirlo es centrarlo Vea donde cae la mitad de la, de la tira luego la mitad de la carita y pillando con imperdible así sabéis seguro que no vais a torcer ni vais a poner un sitio más lado que otro más crochet que otro El suyo pillarlos con el imperdible todo pues ya he juntado esta cara y ahora vamos a juntar esta cara y para que no se mueva y sepáis que va a ir todo pillarlo con el imperdible todo vale y así no se mueve la tira No sé si os he dicho la medida de antes. Es 51 centímetros. De aquí a aquí. Tenemos 51 centímetros. Y 7 de ancho. Y 7 de ancho. Y ahora pues nada más que juntar. Os voy a enseñar aquí lo de la curvita veis que he hecho aquí aquí he hecho puntos deslizados en esta esquina, en esta esquina y así seguimos sin que desaparezca la curvita de la orejita, vale y ahora ya juntar ¿Cómo coger aquí ahí. coger este una hebra de un lado las dos hebras de un lado y otra Y empezamos a hacer medio punto. La hebra esta vamos a ir dejándola ahí. Y nos vemos en la curvita para que veáis cómo lo he hecho para que no no se vaya la curva esta. Pues la curvita cogemos de aquí de esta esquina antes de empezar la curva pillamos de aquí a aquí hacemos un punto deslizado aquí veis en la esquinita otro punto deslizado y ahora aquí en esta esquina de la curva si hacemos un punto medio punto porque así conseguimos que sobresalga más ¿veis? y así la curvita no se va Tres puntos de lisa y un medio punto en la esquinita así y así sigue la curvita y ya empezad a hacer medio punto hasta que terminéis todo alrededor pillando el lateral y luego seguís tejiendo hasta que terminéis en este extremo ya nada más que medio punto y el material que he utilizado no sé si os he dicho antes lo que he forrado y lo he rellenado es fieltro un pliego de fieltro que no sé si os lo he dicho pero podéis hacer de tela de lo que queráis si queréis yo lo he hecho porque veo que se queda más tiesa la orejita. Y ya está. Nos vemos cuando esté terminado. Y es lo que os decía, ¿ves? Hacer argolla y llavera, ya metéis aquí directamente el asa. Y se queda introducida sin problema. Veis, Ya está tejido los dos lados voy a rematarlo y yo le enseño bueno aquí está terminada espero que os guste yo la veo simpática y graciosa y a mi sobrina le va a encantar y el resultado de acorcharlo tanto por delante como por detrás me ha gustado y es cambiar el lateral porque así tiene más profundidad y la oreja se queda más, más firme y el asa, ya sabéis, aquí os sale una ahí, arriba, y sale el tutorial del asa. Venga, muchas gracias por verme y suscribiros a mi canal, y así tendréis más notificaciones mías. El próximo va a ser un bolso de señora. Venga, chao, gracias.